Juan Pastén, ¿Cómo le va? oiga, hoy lo veo, no sé, más joven, diferente, ha ido a la peluquería, ¿qué ha no, hecho? No, no, me a ver, bañé. Fíjame. ¿Qué? Me bañé. ¡Ah, ahí está! Claro. Ahora, me, me estoy echando, sacando cuentas, todos los martes te veo así. Sí. O sea, te bañas los martes. Martes. Bien. No te casas ni te embarques, ni de esta sintonía te apartes. <risa> Pero échate un buen baño. Pero un buen baño. es bueno, es reparador, o es, sea... Sí. Y lo que pasa es que hago piscina, hago ballet, después hago ejercicio. Perdón. Eh, hago primero me queda claro. lo Piscina, segundo. ballet, después ballet. hago un poco Perdón. de tenis. Me levanto a las 5 de la mañana a los ¿Qué martes. Es, ¿Qué es ballet, por favor? Ballet. No, no. Porque esa es una forma de aprender el equilibrio, a tener un equilibrio uno consigo mismo. A usted le haría bien hacer eso. Sí, el no, el ballet? seguro, pero no, ballet no. ¿Por qué no? Ahí pasa, pasa. Ahí está. Esta es música de Tango. No, es para ballet. No, no, ese, ese tipo de ballet no bailo yo, yo más fino. ¿Sí? Sí, con ¿Qué? violines, con. Con violines. Cosas, claro. Por favor, busca un ballet así tipo eh, Cascanueces. Sí, tipo Viena. Cascanueces. No, ¿no? el restaurante este que está aquí, no, no, no, no otro. Es, no. Sí, sí, el otro, el otro. ¿Cómo estás? Y yo lo veo usted muy contento, y debe estar festejando algo especial mi hoy día, día usted, ¿no? Mi día, mi día. El día del perro, perro, ¿no? Pero, por favor. Hoy día es el día del padre también. ¿Por qué? Porque en casa... Párala, ya, ya está bueno, se acabó. No, después va a está bailar, tarde, al final, tarde, tarde, Va a salir bailando, va a salir, bailando. Va a salir bailando. Porque una ¿no vez que en casa, sí. cuando la mujer está enojada con el marido, ¿qué hace? Al chico dice, ¡decile al perro de tu padre que venga a comer! Ah, ahí va, ahí va. ¿Cierto? ¿Cierto o no es cierto? Sí, es verdad. ¿A usted nunca le dijeron eso? Eh, nunca escuché. <risa> <risa> Pero <risa> habrán han dicho más de una. Se hace al loco, ¿no? <risa> <¿Qué> o sea... <risa> Sí, o sea, que no Usted escucha. escucha pero no entiende Exacto, escucha ¿Eh? pero no oye O, o al revés o no, no entiende, bueno, ¿no? Que sea como fuere Pero los martes así, tengo muchas clases Sí, eso es Mañana me toca taekwondo <risa> <risa> ¿Pero ¿Por qué se ríe? No, está bien ¿Macramé? No Eso no Terrami me toca los viernes, por eso no vengo Ah, Terrami Sí Lo sospeché desde un principio ¿Usted juega a Rami? ¿Ha jugado alguna vez? Eh, no No, no. Qué raro. Sí. Pero su madre jugaba. Eh, creo que sí. No, no. ¿Usted, ¿Usted no estaba nunca en casa entonces? Eh, no. ¿O, ya... lo, o lo internaron sí. en un colegio, por eso lo, eh, que usted como es, sí. estuvo internado de chico entonces. <risa> Tal cual. Ah, ya. Sí. Bueno, eso, vamos. Eso explica todo. Ganó no, su equipo 5-0. Sí, tremendo. Sí, pero tremendo es que contra nadie. ¿no? <risa> ¿Cómo que contra nadie? Blooming, hermano. Ah, Blooming, pero por favor. el más grande de Santa Cruz. No, no, no. El más grande es Oriente. ¿Quién lo dijo? ¿Yo? Ah, o sea, entonces sí. Entonces, no, obviamente ya. Palabra santa. Claro. ¿Sí? Bueno, eh, Costa, el presidente de... de... de Olway. Tenía, parece, algo pendiente con Clausen. ¿No es que Clausen era comentarista? ¿Te acuerdas que hablamos del bueno, tema la de, la de los comentarios? La, la, se la semana pasada. Ahora entra Peña. No es que Peña lo rajaron de... Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Perdiguero tendrá alguna vez una chance o no? Yo creo que va a tener, pues, hombre, pero ahí, ahí tiene muchos wow. amigos. Pues ahí sí. hay un pecetero también. que ¿Eh? Que es el que los coloca a todos los españoles. Un paisano de ellos, entonces habla muy bien, hombre que pesetero es un fenómeno. Bien. ¿Eh? Entonces, bueno, eh, después que su equipo le ganó a Blooming, se acordó del técnico y esto le dijo. Es una goleada importante que demuestra que a veces es fácil hablar de sentado, lo digo por el periodista que siempre habla en antiguo Sport y hoy le tocó dirigir y vio que que, que no solo es criticar o, o dar palo a los dirigentes, a los futbolistas, hay que estar realmente y uno se da cuenta, ¿no? Creo que hablaban de que eh, el estadio de Vingenio siempre tenía problemas, entonces creo que el día de hoy ha visto, ha habido mucha paz, los hemos recibido de la mejor manera, entonces creo que se va desmitiendo todo, todas las eh, falacias que, que hablan, ¿no? No de All We Red Ready, sino de todo todos los clubes de La Paz, siempre se habla cuando, cuando vienen a jugar, a nuestro departamento, pero creo que el paseño es un buen anfitrión y nosotros vamos a recibir siempre bien a todos los equipos eh, que vengan a jugar a, a nuestra casa. Bien, ahí escuchábamos la, la ahí declaración estaba. de Andrés Costa. Claro. Eh, ¿Había mar de fondo ahí? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que Klausen cuando usted sabe, cuando hablan del tema de la altura y, y, eh, y qué otras cosas más habrá dicho Klausen, eh, no se refieren muy bien al tema, ¿no? Pero Klausen fue campeón aquí con Strongers. Y cambió con Bolívar, creo que fue también, ¿no? ¿Eh? ¿Dio la vuelta olímpica a Klausen, con usted? ¿Se acuerda con usted de la mano con Clausen? ¿Con quién? Se el loco. ¿De, de ¿Eh? quién estás hablando? ¿Usted dio la vuelta olímpica con Clausen. ¿Yo? ¿Sí? ¿Dónde? Ah, ya, pero por favor, le vamos no. a traer la foto. Después de tus clases de ballet, ¿has visto eso? por eso has visto no, no, mal, no, no, no, ¿No has no. visto bien. Yo tengo una profesora que es del conservatorio, ¿no? ¿Qué te pasa? El profesor es buena, pero yo no ando dando vuelta olímpica con pinches técnicos, pues. Yo tampoco. a ah, ¿no? usted sí la dio, por favor. ¿Pero tienes las imágenes? Pero están todo a Se ver, lo voy a traer. Ver, quiero ver, ¿eh? quiero ver. Se lo no vamos a mostrar. Imágenes, Además tengo favor. testigo, ¿no? Pero ese es un testigo falso. No, no, no, ¿Ah? no. Mira, no como, mira Ni se pone nervioso para testificar. Sí. Así que imagínense. Es uno de los más truchos, pues. No, Son no, los no, que no, menos mira. hay que confiar. Bueno. ¿Ah? Bueno, eh, usted sabe, habló eso Costa y ya los los metiches, inmediatamente los colegas se fueron a chismearle a Klausel. Obvio. Y esto dijo Klaus. A ver. Nunca he dicho que acá no se puede jugar, nunca he dicho que tiene que suspender. Eh, la verdad que no, no, no lo entiendo el presidente Costa si habló de eso. No entiendo. Aparte, yo mismo lo dije en laboratorio fútbol, de que es más fácil hablar que entrenar. Así que no entiendo qué busca... Pero bueno, no, es mejor las declaraciones que hace el presidente, es mejor no hacerle caso porque un día dice una cosa, otro, dice, otro día dice otra. Una vez dijo que Villega iba a terminar el campeonato y después al próximo partido lo echó. Entonces, no sé, hay veces que se contradice. Eh, yo no me contradigo. Lo que, lo que digo me mantengo, me mantengo... No me olvido de lo que digo, él parecería que se olvida. Es un chisme de, de, qué sé yo, de vecina, no sé sí. No tiene nada que ver O sea, se involucra en un tema Es lo mismo que yo tenga algún problema con usted Y algún rato por allí Se lo saco No, no tiene nada que ver eh, Pero volviendo a, a Blooming Blooming estaba en un programa partidario de Blooming. Él es muy afecto a Blooming eh, Claro, porque la esposa trabaja en Blooming Ya lo hemos dicho ¿no? sí. Así levantó la pega y dice, sí. Estaban discutiendo, le entró a la señora A tomar datos ¿Cuánto cobra este 7.200, 6.900? Y Néstor, dijo. Alguno preguntó, pensó que era Néstor Kirchner. No, ya o sea, se ah. murió Néstor, claro, claro, Néstor. Y Néstor, 3.960, dijo, y entró. Bajó un poquito. Y entró, listo, contratado. Es buen tipo, Klausen, es buen técnico, creo yo. Pero sí ya está de comentarista, pero bueno. Eh, esto decía en un programa partidario de Blooming también en La Señal de Cable. A ver, escuchemos. No, no, pero, pero es, ¿por qué no te aplaudes? Porque estás jugando mal. ¿eh? Pero no yo, puede ser pecho frío. Para sabes, el pecho frío sabes. te tenés que ir para otro lado. Exacto. Y estaría bueno que los jugadores entiendan de por qué se enoja el, el hincha. ¿Qué hicieron en el campeonato pasado? Había juego, había, había juego. movilidad, había entrega. Entonces hay que volver a eso. Dijo que todos en los pechos fríos. ¿Sabes cómo está este? Sí. El tema de los pechos fríos, viste que aquí nadie hablaba. Aquí son los periodistas muy repetuos. ¿Quién va a hablar de pecho frío? ¿De dónde? Me acuerdo que me mandaron, viste, la pomadita para hacer público a mí, claro. hace como sí. tres años atrás, sí, sí, sí. cuatro años, sí. entonces, para los pechos fríos, y los iba nombrando yo. Pónganse un poquito, el producto ese, ¿no es? ¿Eh? Claro, subieron las ventas, obviamente. Subieron las ventas, ¿no? ¿Cómo que no? Y yo me acordé, ¿cómo le curaba a usted su madre el, el, cuando estaba mal del pecho? ¿Cómo se lo curaba? Claro, con, con, con esas sustancias, pues con esos esas cremas. Eso es un le ponían y le ponían una, un, un, un, pla, una, un Un papel. Periódico, exacto, un periódico, exacto. Una vela. Papel. Y le ponían. Pss, ah, no, está no, lente. no, a la vela ya no llegué. No, no, solo el papel. Hasta el papel llegué. Usted era de familia fina, entonces. No lo, lo llevaban sé. y le ponían una inyección. No, no, no. Nosotros no, no. los Yesca no. era así. No, nosotros con también. Con papel. Pss, y si te lo oía lo, el oído, te ponían un cambucho. ¿Un qué? Un cambucho así. Pss, ¿Un cucurucho? ¿Con humo? Claro, lo encendía, pues el humo. <risa> Dios mío, estamos hablando de la prehistoria. No, no, es sí. que así antes se curaba. No, es verdad, es pero cierto. ¿Por qué estamos con cosas? ¿Y, y qué pasó con los pechos fríos? Volviendo no, pero a... imagínate, él ahora sí. dirige el equipo de los pechos fríos. Eh, así es, qué complicado, ¿no? Claro, es lo mismo que yo hable para usted. Claro, y después nos Y después venimos aquí, aquí a trabajar ¿no? juntos. ¿No? Claro. Yo anoche dije en la radio que iba a hablar con usted hoy. Porque recibí una denuncia de una señora de El Beni, donde los que han sido elegidos para la gobernación ganan 17.400 bolivianos ¿Ya? y trabajan dos horas a la semana. Eh... Tienes el teléfono del que da esos trabajos o de algo verdad, así estoy no, buscando. No, de verdad. <risa> Hace Hemos años que busco algo entonces, así. yo le he dicho 17400 y Para además dos, fue días. dos dos días y pueden pedir permiso. <risa> <risa> ¿No lo han visto? No, no, no. Eh, es un TikTok. No, no. no yo no, sí no. creo que se lo mande. Eh, por favor. Por favor, por pero lo ponemos. Entonces, dije yo, a ver, ¿cómo es posible? Entonces, yo hablo no. mañana con el. Equipo, claro, no, no. Yo, no. Que, yo trabajo. A ver, lunes, martes, miércoles, jueves, cuatro, son dos horas y algo más. Ya. Entonces creo que merezco un aumento. Ah, yo pensé que iba a decir, merezco irme al Beni a trabajar en esas condiciones. No, no, no, no, no. yo para trabajar ahí tendría que cobrar el doble. Está bien, está bien. Voy a trabajar ahí, tendría que cobrar un poco más. Buenísimo. Porque tengo que pagar el avión de ahí para casa. Seguro. Eh, le va a ir mal a Klausen, ¿no? No sé si le va a ir mal o yo, no, pero ayer le fue no, para el forro. No, pero no tiene equipo, ¿no? ¿O qué le no falta? tiene eh... ¿Cuál es el problema de Blooming ahorita? Terminemos con Klaus ¿Ya? Un día después de designado dijo esto Y le metió un palo a Tucho A ver Profe, ¿Usted para qué ve a Blooming en este campeonato? Y bueno, <risa> ahora eh, Tiene que pelear una sudamericana Ajá. O sea, hasta él le alcanza ¿Y qué quiere que salga campeón? No, no, le pregunto, profe <risa> No, porque uno, uno cuando es técnico siempre dice, tengo este objetivo, ¿no? Claro. Si el objetivo no, es sudamericano, está en claro. en este pero... momento... Eh, ¿Para eso alcanza? Y Blumín está para pelear una sudamericana, no, no, no pida más. Bien. Ahora, eh, por ahí, si Tucho dice que está para una Libertadores, llévelo a Tucho. <risa> está para pelear una sudamericana, pero con lo que yo vi ayer, está para pelear, ¿qué? Con los hinchas que los corran a patadas. Qué equipo malo. Por eso es que después sale el gran Valdivieso a decir, la gente no me quiere, pero estoy trabajando muy bien. Mira, pasó dos veces la mitad de la cancha Blooming y se abrazaron. Para que tengas una idea. Estos no se abrazan por goles, se abrazan cuando pasan la mitad de la cancha. De Qué equipo malo. O sea, aquí en La Paz se supone que tú eres un, tienes que ser un, un jugador eh, relativamente delgado. ¿no? Los gordos aquí no corren. Es muy complicado para un gordo. Seguro. El Central, mira, más ancho que yo, cuando te digo todo. Además, eh, mal diseñado, ese equipo tiene un problema en el mediocampo, no tiene volante de contención. Lo siguen esperando a la Torre. La Torre hace un año y pico que está lesionado, pero ya está volviendo. Entonces, es poco probable que puedan armar un equipo interesante. ¿no? Junior está ahí, ¿no? Sí, pero ese, otro pecho frío. Ese vino a diestrón y descansó seis meses de aquí. Sí. No jugó absolutamente nada. Son los jugadores. El problema es que en Santa Cruz juegan un ratito y ya son ídolos. Los futbolistas, olvídate, les dan una manija a los periodistas, pero terrible. Por ejemplo, de vaca, ¿qué están diciendo después del gol que hizo ayer? Que Mar Maradona es un muerto de hambre al lado de vaca. No, pero fue bueno el gol, ¿no? No, yo no discuto. sí Pero 10 fechas. Apareció recién hizo el primer gol. Sí, es verdad. ¿Y las otras dónde andaba ¿Te parranda? Se estaba preparando para hacer ese golazo. No es fácil, pues, hacer uno así todas las bueno. fechas. Y con la última, eh, ¿qué dice eh, la Federación Boliviana de Fútbol? Ojalá, escúchenlo, Costa es otro también, que a veces se emociona y habla cosas que después no es capaz de cumplir. ¿Cuál de los costas esta vez? El Costa de la Federación. El papá. El papá, papá, hijo y ahora técnico, calcula vos. Imagínate vos. Pero el otro es Costa solo, y esto es costas con S. Estos son Costa. Exactamente, en singular. Y el otro son Costas. En plural. Y es el técnico viene con los dos hijos. Uno es preparador físico. Por eso se llaman Costas, pues. ¿Claro? Debe pues ser. son tres. Y le mando un saludo a donde esté Juan Carlos Costa que se murió, un oh, fenómeno. gran Juan Carlos, gran Juan Carlos. ¿Por qué te acordaste de él? Con Costas, ese era un tipo. Un capo, ¿no? Un capo. Yo trabajé con él cuando llegué aquí el 77 en la radio. ¿En Pratel? Sí, señor. Mario Espinosa era el puesto de cancha, tu amigo. ¿Mario Espinosa Osorio? Sí, era el puesto de cancha. Mira. Saula de el comentarista. Sí, señor. Enrique Rivera era eh, el, el, voz el la voz, que después se fue a trabajar al mundo a Santa Cruz y el ella cap. trabajó con nosotros cuando yo me fui a vivir allá después. Un dream Una team, voz. Un Dream Team. Cualquiera. Bárbaro era este. Eh, trabajó en la radio El Mundo. ¿Te la acuerdas la, que era de la Cámara de Industria y Comercio? Claro que sí. Una señor. radio fantástica era en Santa Cruz. Eran los tiempos, ¿no?, que a los profesionales de la radio les daban su sitio. Seguro, seguro. Uh -huh. Juan Carlos Costas, qué, qué personaje. Yo lo recuerdo a Juan Carlos cuando la eliminatoria del 77. Ya, ¿cómo no? Que, eh, diríamos, le puso una forma diferente al relato. Sí. Hacía unos agudos. Sí. Él levantaba la voz, unos agudos impresionantes tenía Juan Carlos. Era un gran cantante, además, entre Yo, otras nunca, cosas. Con razón, te lo conoce. Claro, tocaba la guitarra. Era un artista, un capo, un capo. Tenía muy linda voz, cantaba eh, muy es, bonito. Es un hombre que, te, que tenía mucha facilidad de palabras. Muy o sea, versátil. Muy aquí bueno. los relatores deportivos manejan 30 palabras. ¿30? No manejas más. ¿No estás exagerando? ¿30? Eh, creo que Juan Carlos se, se lo había puesto el diccionario Encima. a la espalda. Impresionante. Sí. Bárbaro era, muy bueno. Impresionante. Manejaba hubo... muy bien el español, sí. Carri también estuvo un tiempo con él, ¿no? Lorenzo. Sí, Lorenzo. Después que se murió Saúl. Claro. Es gran Saúl Abdelnur. Un no, ¿no? fenómeno era. Qué interesante, qué buenos tiempos. Eh, después estaba el otro también. Bueno, habíamos muchos mucho periodistas deportivos en ese tiempo... Eh, ¿Y tú, tu primer trabajo en La Paz fue con él? Sí, con Casca los Carrón, en el diario. Ah, ahí fue el primero. Ahí trabajamos en la radio también. ¿Y después ibas a Pratero? Sí, con Pratero. Yo recién estaba, entonces a mí me daba el partido preliminar. En ese tiempo comenzaba la liga, habían dos partidos aquí. ¿Te acuerdas que aquí habían cuatro equipos? Claro, Chaco Municipal, Stronges y Bolívar. Sí, señor. Así se partió con cuatro. Bueno, no Chaco, Always. Always. En always, always, always Chaco bueno. no. Sí, Chaco eh, ascendió luego. El año 77 fue que se inició la liga. Correcto. Ahí partió. Eh, ¿Vos puedes creer que hoy es el aniversario de la Liga? ¿Hoy? Revisen por favor el scroll, van a fijarse en el scroll Un día como hoy se fundó la Liga del 77 ¿Del año 77? Sí señor, mira da la casualidad Ahorita vamos a ver el Estamos en el hablando scroll, de esto, ¿no? sí, y, el scroll. Sí. Y, y bueno, por eso me acordé de Juan Carlos Costa Mira, un, gran jefo, Juan Carlos, ¿Dónde un, fenómeno, un abrazo ¿no? un Caballero Dice ah, un que Caballero, caballero. Sí, sí, sí. caballero. Buen tipo Ahí está. No es porque está. se haya muerto, el centro, desvío, alejó la pelota al Sánchez, no llegó bien Vitos recupera el barro, Centro por el alto, cabecer y sale Gol Gol Gol de León ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol Claro, era la voz él era la voz comercial, vos gritaba el gol suave, no. ¡Tío, gol! Y después la voz comercial tenía que meterle: ¡Gol! Bueno, sabías que metió el gol. Después, al final terminaba ganando Monopol 3-0 al otro, ¿viste? Pero, ¿eh? Yo, me Yo me acuerdo de una. Hay tantas anécdotas de esa, ¿no? Abajo. Uy. ¿Cuál es la pila? Claro. La pila. Se olvidaba, ¿ves? Se lo veía abajo. ¿viste? No ¿Sabía qué pila era? ¿Qué, ¿Cuál pila era? ¿no? Claro. Pero era, era, era distinto. ¿no? Yo recuerdo una vez cuando, eh, cuando jugaba. Hoy la... en día sí. todo el mundo entra a Internet, se copia los conceptos y los repite. Sí, eso una... no. Sea, estamos ahora frente a la manga más grande de copiadores que existe. ¿Eh? Sí, y hacen suyos esos dichos. Y eso es el tema, ¿no? Sí, evidentemente. No, quería contarte la, sí. la vez del. Hoy, ¿no es cierto? Con 16 equipos. Ahí está, el 77. Sí, sí, sí. Hoy se fundó Hoy, la 17, Liga. ¿no? Mira, qué increíble. increíble. Casualidades. No, y por decía... armar la Liga se murió Mario Mercado. ¿Te claro, acordás? Claro. En el avión se fue. Sí, señor. Armar la Liga, se cayó el avión. Iban a Potosí, ¿no? Y sí. bajaron en Oruro a recoger a alguien y ahí es donde se cae. Sí, en... iba el Capiflores también. ¿Te el... acuerdas? Allí terminó. se salvó? Se salvó. Se salvó. Doctor... Contrató un abogado, Pacheco, y ahí Pacheco después apareció en el fútbol. Y después estaba el doctor Aramayo, ¿no? Aram ¿Abdul? No, no, no, ¿Cómo, no, no se ¿cómo era este? No, no, había un doctor, otro doctor. Que era dirigente del Bolívar. De Bolívar ¿sí? también. Pero porque eh, Mario Mercado era el que manejaba toda la cosa. Así es, ¿no? así es. Iban a Potosí justamente a Potosí. Para, para... Se cayó el avión, se imagínate. Cayó el avión. Se cayó el avión. Cayó el avión. Eh, Jordán era el doctor. Doctor Jordán. Gary Jordán. Gary Jordán. Gary Jordán, ahora me acordé. No, quería terminar de contarte... Se jugaba la Copa Libertadores, strokes Birsterman contra ecuatorianos. Se, se, aquella vez se jugaban dos de un país contra dos contra de otro dos. país, debes recordarlo. Sí. Y eh, te cuento que el Tigre podía avanzar a la siguiente fase, que era una hazaña poder avanzar a la siguiente fase, si empataban allá los ecuatorianos. Y empataron los ecuatorianos. Te cuento que estábamos escuchando en la casa de un amigo ya. y era una radio ecuatoriana que gritaban ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Y no sabíamos qué, quién era el que metía el gol. había metido el Mirá unos dos minutos de padecimiento, hasta que dijo finalmente quién metió el gol, o sea, qué equipo metió el gol, y con eso el Tigre avanzó a la, a la ¿O sea, siempre el tab... Tigre en segundo? Eh, ¿Eso me quiere decir usted? No, no, no, para nada. Oh, ah, yeah. ya. Glorioso. No, tío. y Juan Carlos siempre iba a transmitir los partidos. Tenía, pues, eh, la familia de Juan Carlos fue una, una familia muy pudiente, eh, familia sí. que tenía radios y todo eso. Radio ¿no? Stentor, ¿no? ¿Cómo me acuerdo no? acuerdas Radio Stentor. Ellos fueron los primeros que metían la, la, la música en, en, en, en las oficinas. La música ambiental. Hay gente... Me... sí qué sé yo, sí. que andaba un poco más avanzada que los otros, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Eh, Yo me acuerdo una vez de Juan Carlos. Teníamos nosotros, en, yo ya me ido a ir a Santa Cruz. Teníamos que transmitir un partido entre Oriente y un equipo de Colombia. Pues no había un mango. Ya. Entonces me dice, ¿transmitimos? ¿Y cómo? No había televisión. ¿Y? Pues escuchándolo a Juan Carlos. Entonces yo puse allá uno, escuchaba. Dos papeles, Oriente y el otro. ¿Me lo subían acá? El Oriente, el que cargaba, ¿no? ¡Ariente! la Tum. ¿va? Iba el otro. Entonces, y, y, y esto es malo, el Juan Carlos y el otro el Remberto, ¿no? Aquí estamos nosotros solos en este estadio. Y yo era el que era el tercero que le daba, ¿viste? Y el que le daba más color al partido era yo, y yo no estaba. Mira. Pero, malos tipos. No. ¿no? Aquí estamos observando, le decían eh, que así hablaban ellos, tipo argentino, que aquí no hay absolutamente nadie de Bolivia transmitiendo, menos de Santa Cruz, haciendo el juego. Por supuesto, que no te das por aludido. Sí. Claro. Pero tantas anécdotas Belleza que hay relacionadas hermosa, con hermosa, el tema, ¿no? Hermosa, ¿no? Eh, épocas, bueno,. Por el tema de los costas, no, nos pasamos por este lado sí, Esto decía Costa relacionado con el tema del contrato Totalmente abierta, es una nueva gestión, un nuevo periodo Y eh, es por eso que vamos a invitar a la prensa Desde el minuto cero de la incorporación del profesor Gustavo Costas Vamos a tener eh, apertura total Es por eso que vamos a firmar este contrato en acto público Ya no vamos a mantener como secreto ruso esta, estas... Eh, Condiciones con las que contratamos servicios de los profesionales de selección. Así que esta va a ser una, una política ya de nuestra gestión. Estás viendo, ojalá que, que, que, que sea verdad. Porque dijo que iba los informes económicos los iba a mostrar hasta el día de hoy. Los estoy esperando. Entonces es que el contrato también lo va a mostrar. Y seguimos con el tema. ¿Para qué contratas un técnico a partir del 12 de noviembre si no hay que hacer? Así es. Asicción Tenemos mundial. Es regalar un mes y medio de sueldo a un técnico. Es regalar 150 mil dólares, por lo menos. Seguro. ¿Eh? seguro. No hay absolutamente qué hacer, porque está el mundial. Y después dice, no, le pregunté a uno de la federación, yo. Le digo, ¿y qué va a hacer? No, va a ser microciclos. ¿Con qué? ¿Con ustedes? Le dije, con los empleados de la universidad. Claro. Pero si los futbolistas, si el 14 termina el campeonato, ¿se van todos de vacaciones? Obvio. Vuelven el primero de enero. ¿Con quién va a hacer? Con nadie. Usted en diciembre está preocupado de las compras. ¿Y de qué vamos a hacer si renovamos el contrato o no el próximo año? Esto. Entonces es medio complicado. No hay nadie. ¿Cómo le van a hacer un contrato? O sea, No ver. tiene sentido. No tiene no sentido. Tiene sentido. Eh, pero esas son las cosas que a veces se equivocan. Ahora, la plata tú dices 150 mil dólares por, por dos meses. Sí, 150 yo creo. ¿Eso yo creo va, que a va a ganar? Sí, yo creo que debe estar por lo menos por, por un millón. Hoy día me han dicho que me van a avisar cuánto es el contrato. O, hoy te avisan. Sí, va a ser por un millón al año. ¿Un millón al año? Sí. ¿Que incluye todo el equipo? O sea, sus, Se dos, supone, hijos, o sea, sus dos hijos. Los dos hijos, un primo, una hermana, claro. así, puro pariente. ¿viste? Los costas, ¿no? Los costas con los costas. Caramba. A costa de. De los giles. <risa> de los acostados. De los acostados que vivimos. Eh, ¿Tú te acordabas de otro relator, no? Eh, sí, sí. Andy Mauri. Andy Maury. Yo lo conocí claro. en Panamericano. A ver. No, miento. No, con costas también. Con costas, claro. claro. Él, él trabajaba, era, daba información. Sí, era sí, un tipo, no era puesto dos porque no, no estaba nada no, no, en la no calle. Él estaba arriba. Exactamente, exactamente. No, el, el, el, claro, el Mario laburaba ahí también, aquí. Informa, ¿no? Hay Golden News. Es, es la que hacían esa, ¿viste? Claro. claro. ¿Eh? Y escuchaban una radio de Argentina. Claro, estaba y... escuchando la radio. Onda corta. Onda corta y Colteniul, 17 minutos, marcaba al mirón, listo. Listo, estaba. ya estaba. Ya estaba. Había que ganarle a la otra de la radio quién tenía lo mejor. Y los que no tenían la radio grande, eso lo escuchaban a él para poder piratearlo. Así <risa> era esto. Pero era simpático. Andy Mauricio. Andy que, que se fue a Oruro, ¿no? Terminó de alcalde. Alcalde de Oruro. La radio es maravillosa. Sí, es muy generosa. No, no. Imagínate usted. No, Vos de presidente de la sí, Cámara. Imagínate, si será generosa. imagínate, ¿no? <risa> un crack terminaste, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Eh? En fin. Lo que pasa es que hay que dejarlo eso y dedicarse a lo otro, ¿no? Seguro. Dime una cosa, la... te saco un ratito del, del tema. En ese tiempo. Ya. Las organizaciones deportivas. ...competían de una manera feroz, ¿no? Cierto. Feroz, feroz. Sí, sí. Porque así como estaban ustedes con Pratel, que era un, una suerte sí, de... Y después nosotros 30, fuimos a Santa Cruz. Tenías, ven, tenías deporte Radio era. Deportes. ¿Cómo tenías, no? Tenías, los semanas Chavarría, que era una tradición, ¿no? Tenías Cabalgata Deportiva. ¿Cómo no? Julio, ¿no? Julio Lazarte, un fenómeno. Un capo, ¿no? Este se me llevó a mí a hacer eh, automovilismo. Mi primera carrera de automovilismo la hice con él. Con la cabalgata de. Con Portil. la cabalgata de. Con Heriberto Aramayo. Heriberto Aramayo, era una máquina para los números. ¿Tú sabes que ¿no? era mi profesor de física en el colegio don no, Heriberto. Heriberto. Sí, señor. Uh -huh. Heriberto Aramayo. Heriberto Aramayo. La primera carrera, y yo me mandé una de esas, ¿no? A ver. Me dijeron, había un mayor Rocha, ¿te acordás que corría en un onda? Eh, ¿El orureño? No, no, ese no, ese era el chato Rocha. René Rocha del el orureño. El René, René Rocha, Rocha pero había otro que tenía un onda corría. ¿Y el Honda tenía.? No era, no era el, el Juanito, el Juan. ¿Cómo era el nombre este? Eh... No, no creo cómo se llamaba. Pero bueno, ya. el nombre es lo de menos. Sí. Él tenía un auto, entonces yo pregunto... Un día me llevaron a una, una panadería por allá arriba de Camino al Alto, ¿me acuerdo? Ya. Ya. Me estaba mostrando cómo era, porque si hay algo en la vida que yo no aprendí fue a manejar. ¿Verdad? Yo no sé manejar. ¿En serio? Sí, ¿por, por qué tendría que negarlo? Mira. Yo no aprendí nunca a manejar. O sea, o sea, o sea nunca, nunca me mane interesó. ¿Manejar auto? Manejar autos. Sí. Ah, sí. No, No sé, no tengo idea. Yo creo que hay cosas más interesantes que hacer en la vida que manejar. <risa> Está bien, está muy bien, respetable. Entonces, eh, pues no tenía idea. Pues. Ya. Entonces ellos me dijeron, no, nosotros te vamos a enseñar. Me llevaron ahí arriba, me acuerdo una panadería. No, ¿por qué fuimos a una panadería? Y allí alguien dijo que el auto ese y que el camino sinuoso a los yungas que ese auto se acomodaba. Entonces... De caché me presentan ese día, ¿no? Y ahora, el narrador de las microposiciones! La... Vos sabéis cómo era. ¿eh? Claro, ¿no? pues le daban era color. Marido, claro. Ahora, cualquier mujer. Dije, viene, viene Pastel, nada. Cuando usted le viene, le explica, Y ahora, señoras sí, señora, y señores, llega el número uno de la televisión. Entonces, pues, entras, pues, claro. matando. Es verdad. Sí, entonces, verdad. depende de la presentación. Bien. Pues yo digo... Estoy anotando. Ya, Estoy anotando. va a ganar fulano, les digo yo. La primera intervención que tuve. ¿Por qué? Porque eso no viste, hecho el cacho. Había escuchado ya ahí arriba yo. Más o menos. Y ganó el tipo. Mira, <risas> listo. Consagración inmediata. De ahí que me hice especialista en fierro. Mira. No, mentira, no transmití nunca más. Claro. No transmití más. Antes era muy difícil transmitir. Eh, me acuerdo que eh, los camiones de una embotelladora... ...alguien nos prestaba y llevábamos un transmisor... ...en eh, los transmisores, que sé yo, se esperaba el camión... ...que pase, Increíble. los Increíble. autos... ...atención, pasa, paso, coche 17, o sea, eh, ...yo transmití carrera con los Limpias... ...¿te acordás los hermanos no, Limpias? ¿Cómo no? Un fenómeno, ¿eh? ¿Cómo no? Y eso transmitían del segundo piso, no fueron nunca a la a ruta... ...no fueron nunca a una ruta... ...entonces a veces no escuchaba bien el otro... Entonces había que poner la radio en el medio, de la estática, para que, para que suene. Entonces, para que dé la sensación que tú estabas afuera. Yo me acuerdo de un mundial que transmitió... No, pero espérame, ahí sí, sí. ¡Atención, Carlos! Le digo yo. ¿Qué pasa? ¡Psh! ¡Coche a la vista! ¡No veo nada! Se me cruzó un camión con me dijo. Eran unos fenómenos, no sé. pero de verdad la, nos divertíamos. No, seguro. Y seguro. después te daba vergüenza porque vos te salías de la radio, tomabas el taxi para ir a almorzar a la casa y el taxista te había estado escuchando. ¿viste? O sea. Ay, eh, me pasó, me pasó con, una, con un conductor que estaba transmitiendo el Mundial de Italia. Ya. En ah. directo. Aquí, desde el Estadio Olímpico de Roma, no sé qué, sí. no sé cuánto. Y lo en el ascensor. Blanco el tipo, porque no salía del departamento, creo, un mes. Sí, sí, y así lo hacían. Así lo hacían. Y, qué bueno hacer. Yo, yo vine para ir a un mundial. A mí me ofrecieron un contrato que yo tenía derecho a una línea de publicidad. Ya. Cuando vengo, después no me quieren dar la línea. Entonces, pues yo por eso no fui al mundial. Mira. Por eso fue tu amigo es decir, que lo andas buscando ahora, para que vaya a rendir cuenta del Canal 7. Mira. ¡No! Qué sé. Sí. Bueno, en fin. ¿Hay algo más por ahí? ¿O... No. No. Eh, no, no. La hay gente esperando. Cascanueces, por favor. Cascanueces. No, no, no, ¿sí? no. ¿O qué prefieres? ¿Ah? Eh, eh, juega tu equipo ahora el, el fin de semana. Juega. Es difícil con Royal no, Party. No. no. Ah, ¿Sí? tenemos eso. Espera un cachito. Ah, un cachito. Eh, dale, dale espera, dale. espera, espera, espera un cachito. Antes eh, dijiste tu equipo. Mi equipo juega mañana. Mi equipo juega mañana. ¿Quién es tu equipo entonces? Para, para mantener la punta en el fútbol argentino. Atlético Tucumán juega mañana, frente a Tigre. Ahora es Tucumán, mira vos. Sí, ¿Eh? sí. ¿Algún problema? razón. ¿Algún problema? Te moviste muy bien en el círculo político, Ahí ¿no? está, ¿te das cuenta cómo es? Ahí está, para que veas. ¿Ah? Sí. Sí. Gran Lampe. No, ojalá que le vaya bien. Sí, le va a ir bien. Si Lampe le va bien, vamos a tener un arquero que juega todos los días. Eso es bueno. Sí. sí Al bien. margen que sea discretón con las, con las gambas, pero... Escúchala a la señorita, escúchala. A ver, por, favor, por favor, Hay que ir a laburar allá, papá. 17.500, 17.400 por no hacer nada. Escucha. A ver. Nosotros, Ricardo, ganamos 17.500 bolivianos la en la asamblea. Ya. Entonces, este, trabajamos, aunque sé que se van a mostrar por lo que voy a decir, pero tengo que decir la verdad: de un mes, solamente nueve días. Hmm. Y en esos nueve días tenemos opción de pedir cuatro licencias. Podemos ir cinco días al mes a trabajar, ni siquiera un día, solamente cuatro ¿Nombre? horas. Los asambleístas de Bacadillas, ¿no? Juanger y Castacarina brillan por su ausencia. A ver, muéstrenle que le den una ley que haya hecho, que hayan hecho ellos. Entonces sí bueno. se dedican a criticar, pero yo deseo que ustedes vayan y vean qué asambleístas han sido proyectistas de leyes. ¿Qué asambleístas han hecho gestiones? para llevar, aunque sea una aspirina, a su municipio. Si sí han hecho gestiones con el gobernador, con el gobierno, con ONG, con lo que sea, pero que hayan tenido el compromiso, no lo tienen. Tienen no sé qué tienen en la cabeza, van a disculpar la expresión, no quieren coordinar, no quieren trabajar, no dejan trabajar. Se estaban oponiendo a una ley, carretera de la provincia de tenes del colega Juan Agreda. Ya eso fue el colmo ya. A ver, pasaremos el ¿Ganan 17.500? ¿17.500? ¿Trabajan? Nueve veces al mes. Pero pueden pedir... Pero pueden pedir cuatro licencias. 4 licencias. Y trabajan esos cinco días, dos horas... Dos horas diarias. Dos horas por día. Por diaria. O sea, trabajan diez horas, horas, horas, horas al mes. ¿Diez horas al mes? 17.500. Oye, así, pero cualquiera trabaja, Estamos perdiendo ¿no? el tiempo aquí, guacho. Sí, total, total. Vámonos. ¿Sí? 17.500. Impresionante. ¿No? Una maravilla. Además, pero... la señora, no... Bien, para decirlo, ¿no? Sí. Mujer tenía que ser, ¿no? Cierto, ¿verdad? Sí. Ahora, ella no sé cuánto cobrará, cuánto Igual, 17.400. Sí, ella dice que ahí está avergonzada por cobrar eso. Claro. Pero después se pasa, pues, la vergüenza, ¿no? Un ratito dura. Sí, para cobrar, ¿qué te importa, Cuando ya ¿no? cobras tu cheque y se Vai te a pasa Va a cobrar, va a comprar dos carteras de esa se, rara se acaba así. la vergüenza. Pero es increíble. ¿Eso mismo quiere decir que ganan aquí? ¿Dónde aquí? Eh, ¿En, ¿En, en la gobernación? En las asambleas, sí. En la asamblea ganan sí, lo generalmente mismo. Generalmente se gana. Sí, debe ser un salario bastante parecido. Fijan sus parámetros ellos, pero generalmente es, es eso lo que ganan. Diputados, senadores andan por ahí. ¿Cuánto también. ganan un diputado? Un diputado debe estar andando ahorita por unos. Eh, calculo yo unos 20 mil, 20 mil. O sea, casi tres mil dólares. Aproximadamente. Sí, sí, sí, sí. Por ahí andan. Un poquito menos que el presidente. Ganan como los ministros. ¿Y cuánto no? gana un ministro? Eh, eso. Esos 21, más o menos. El presidente creo que gana 23. No, no, no recuerdo bien ahora, pero... es. Pero claro, hay diferencia, ¿no? El presidente eh, no paga alquiler. ¿Quién? El presidente. No paga, pues. ¿Por qué? Pa vive, pues, en su departamento. Ah, pero es de, de Gil, porque, porque, pues, después se de a la casa. Ah, bueno, sí, sí. ¿Eh? sí. es una decisión de él, pues, obviamente. Eh, y ahí podría también no pagar la comida, también, ¿no? Pero pues, te voy a decir algo. Mantener esa casa también tiene sus cosas. Pero bueno, en fin, ya. Cada ¿Pero donde... qué lo mantiene? ¿Lo mantiene el Estado? Sí, ¿La casa? Sí, sí, sí. ¿Y entonces? Sí, sí, pero otra cosa es vivir en un lugar tan grande, mantenimiento y cosas se necesitan. Pero no paga, pues él. Eh, bueno, está bien, ok. ¿A dónde quieres llegar? No entiendo. ¿Qué quieres decir? No, es que con usted no se puede. <risa> qué Me pegas no, no, 20 no le, yo... minutos y dices que no se puede. No, no, pero es que ¿usted por qué defiende entonces que el presidente no viva en la casa? Yo no estoy defendiendo nada. No estoy diciendo que, que Es que muy caro y, y como A ver, ¿cuánto pone bueno, usted por el mantenimiento? Discúlpeme. No sé algo debo poner, porque me descuentan de mis impuestos y tal, pero bueno. bueno y, por, y ¿por qué estamos hablando de esto? No entiendo cuando la idea era que bailes ballet, que hagas un cascanueces aquí para nuestra audiencia. Prometo desde mañana vas a escuchar cómo te voy a presentar. No, no, no, usted prometa y aprenda. Espe usted hágala al Nureyev. ¿Lo conoce a ese? Era puntero derecho de la selección soviética. No es verdad. ¿Ya? No es verdad. Nureyev era otro, yo lo sé muy bien. Es como que ahora que me digas que Dostoyevsky era el arquero de... No, no, ¿no? De, de, jugaba de, de, de, de lateral. Nada, nada, nada. Pastén, Bien. vas a deleitarnos con un pasecito de cascanueces. ¿Cuándo me va a aumentar el sueldo? <risa> <risa> <risa> si te ganas 17.500, hermano. Mucha dosis. Sí, mucha dosis. ¿De verdad? Sí, es verdad. Me dejó medio quieto. Porque puede ser mucho o poco, $17,500. Pero Depende que trabaja. Claro, ahí está el tema. $17,500 puede ser un sueldo bajo. Si el tipo labura, produce, genera, etcétera. Ah, $17,500 es poco. Porque hay otros que ganan como $50,000. Hay unos que ganan $100,000. Hay muchas denuncias. ¿Dónde? Pues en esas empresas que han creado. Ay, ay, ay. ¿Tienes los contactos por ahí? Avísame. ¿Para ir a trabajar o no. para que lo tumbemos? <risa> La que tú quieras. La que prefieras. No bueno, Juan, chao. No, no, no, no, siempre. no, no. No, no, no. Eso yo soy privado, es medio complicado. ¿viste? No saben cuánto me encantaría verlo bailando ballet al señor Pasten. Bien, vamos a hacer una pausa. Por favor, admítanos. Son las 10.46. Faltan 14 para las 11.